Nuestro secretario general, el maestro Alejandro, Alejandro Ariza Alonso, haga su arribo, está con nosotros. Porque ustedes son especiales. Y por eso hoy Bauchinango se enriquece con su presencia, porque nuestra casa está llena. Gracias por organizarse, gracias por su entusiasmo. Gracias por estar en este evento que fortalece la unidad de nuestro gremio sindical. Un aplauso para todas y todos ustedes. Nos sabemos organizar de manera conjunta la sección 23 y la sección 51 para fortalecer la unidad de nuestro gremio, que vamos a seguir fomentando la cultura, que vamos a seguir fomentando el deporte, que vamos a seguir fomentando la unidad de los trabajadores en eventos de esta naturaleza que su organización sindical está vigente Que su... en la dirección de educación especial la licenciada Susana de la Torre Reyes la compañera maestra de ustedes maestra de grupo maestra que conoce muy bien el nivel de educación especial aquí solamente somos uno solo un solo sindicato. Y así queremos nosotros seguir. Aquí no hay quien hace más. Aquí solamente es un sindicato, una sola, una sola, una sola entidad federativa que es Puebla. No sé, debe Zona 02, pedimos que hagan acto de presencia en este desfile inaugural. 218, Teca Machalco, zona 15. Delegación de 1. Soma 17. Soy reconocimiento para todos ustedes, mamá. Salí en la tele, zona cero seis, zona 18. Delegación de 295. Que hoy, hoy estamos aquí reunidos, lo mejor que tiene México, lo mejor que tiene Puebla. Agradezco y reconozco el trabajo que hacen nuestros compañeros de la región de Golosinato, de Calle escuchamos, de dos o tres y, y ya su talón está en ceros para que lo rescate la organización sindical